¿Qué onda? ¿Qué hacías? Viendo una peli de acción Dame. Un delirio de acción se llama Está bueno, está copada Pero estas películas no son nada realistas Y no, si no entonces todo sería...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 mm -hmm. Pero la p... Sí. Si las películas fuesen realistas serían pésimas. Sí, la verdad que sí. Bueno, aparte entonces esto. Chicos, ya tengo la casetita. Yeah. Por esto perdí mi tiempo.